Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el catálogo FAMA eh, sobre el nuevo catálogo FAMA eh, con la herramienta de descubrimiento Primo En este caso vamos a hablar sobre el uso de las etiquetas pues, para hacer nuestras agrupaciones o listas de documentos eh, Vamos a hacer un, un primer ejemplo uh, Vamos a buscar por ejemplo... Eh, física nuclear, eh, eh, técnicas, eh, láser, vamos a buscar, vale, bueno, nos ha salido solo un documento, no pasa nada, vamos a suponer que yo quiero guardar este documento en, en mi favorito, vale, yo lo voy a guardar, vale, y eh, podría ahora irme a mis favoritos y eh, aquí podemos ver que yo tengo una serie de listas ya creadas eh, mediante sus etiqueta o tengo aquí el ejemplar que acabo de recuperar que no está etiquetado, ¿vale? entonces yo podría seleccionar solo este. lo, lo lo seleccionaría otra vez aquí y le puedo ya añadir etiquetas. Puedo añadir etiquetas sobre uno o varios documentos porque los seleccionaría todos a la vez. ¿vale? Añado etiqueta y ahora pongo, por ejemplo, láser. Le damos a intro y, como vemos, nos muestra ya la, el nuevo documento agrupado en su etiqueta y nos lo ordena, como podemos ver, alfabéticamente. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Uh, por ejemplo, vamos a buscar por índice, por materia. ¿Vale? Vamos a buscar bibliotecas universitarias, por ejemplo. ¿Vale? Le damos a buscar. Vale, vamos a suponer que a nosotros nos interesa, vamos a buscar uno que tenga, venga, esta por ejemplo que tiene, no, este no, perdón, voy para atrás. Eh, voy a, este que tiene 20 registros, ¿vale? ¿vale? Vamos a suponer que a mí me interesan, bueno, voy seleccionando, pues todos los documentos que me van interesando sobre el tema, por ejemplo, este, por ejemplo, este... ¿Vale? bueno Ahora yo me voy a mis favoritos y nos ocurre lo mismo que antes, ¿Ve? yo tengo 141 ejemplares, los tengo organizados en estas etiquetas y ahora acabo de añadir seis que no están etiquetados, ¿vale? los selecciono, veis que puedo incluso deshacer esa selección y ahora voy a demostrar cómo puedo añadir etiquetas para esos seis ejemplares. Entonces yo pongo aquí bibliotecas universitarias, le doy a intro y ahí se me queda ¿vale? guardado la, los seis documentos de biblioteca universitaria. O yo puedo ir, por ejemplo, puedo limpiar esta selección y puedo quedarme con los tres libros que tengo de cromatografía y añadir pues, a cada uno de estos registros, ¿vale? Igualmente yo podría seleccionar estos tres ejemplares y si le doy a aquí, con los tres ejemplares seleccionados podría añadir alguna etiqueta más porque a mí me interese, o podría eliminar la etiqueta, por ejemplo, de cromatografía, ¿vale? Y por último, otra de las cosas que os voy a enseñar, que es muy interesante, es que, por ejemplo, voy a limpiar esta selección, ¿vale? Y voy a irme, por ejemplo, a esta que tiene 58 documentos. Realmente, eh, si nos fijamos, aquí nos dice que eh, nos, a, nos muestra el, la ordenación es por fecha añadida, pero yo puedo... En esta selección de 58 ejemplares puedo cambiarlo y decirle que me lo ordene por título. Y de esta manera pues, puedo llegar mejor a lo que me interesa. O lo puedo ordenar, ¿vale? Cambiarlo y decirle que eh, me lo ordene por autor. ¿Vale? Y ya está. Otra de las ventajas que tiene. El hacer estas listas es que, por ejemplo, si yo quiero compartir estos 58 ejemplares con alguna, algún usuario, alguna persona, pues yo puedo, seleccionando esa etiqueta con los 58 ejemplares, yo puedo, por ejemplo, enviarlos por correo electrónico, llevarlos a un gestor o imprimirlos en PDF. Bueno, esto es todo, espero que os haya parecido interesante el tutorial, eh, os recomiendo que bueno, uséis estas opciones eh, porque os puede servir para después ahorrar tiempo al trabajar con nuestro catálogo y ya simplemente pues, saludaros desde el CRAI Antonio de Ulloa, concretamente en la cuarta planta del CRAI, en el Seminario 1, que es donde estamos grabando este tutorial. Un cordial saludo a todos.